nueva, difícil. Upa. ¿Ves? ¿Ya está? ¿Eres partidario de saltar escenas o de dejarlas completas? De dejarlas. ¿He dicho ya que la banda sonora de este juego es increíble? Bueno, lo es. Bien, ¿ya puedo controlarlo? No puede ser Hay que interactuar con todo Eh, para verlo todo ¡Upa, aquí hay aquí? ¿Estás ahí? elevada ahí Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Qué ha sido eso? ¡Upa, ¿qué hay por aquí? ¿Qué está pasando? Hombre, aparecía. Jimmy, te lo advierto. Boom, oh, ¡No! headshot. Boom, headshot. Dios ando. La granja de Luis. Puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. Tommy. Tommy. Hostia puta. Hola. ¡Cuidado! Increíble. Me parece impresionante que aún pasando encima de todos esos cristales rotos es. como si nada. Es increíble. Bueno, ¡Es John ¡Ve a la autopista! ¿Sí? ¡Vamos, tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Nos ¡Vemos aquí! ¡Rápido! Ay, ah, lo de correr más deprisa cargando no mucho, pero bueno, tenemos que sí. ¡Que mal campen! ¡Tú que mal campen! Uf. Tranquila cielo, no hay peligro, tranquila eh, Ayúdanos, por favor eh, Es mi hija, se ha roto la pierna ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi y el tío Tommy Te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él, ¿vale? Señor, hay una niña pero... Sí, señor. Oh, oh, oh. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que. Oh, mierda. Caput. Dios no. ¿Eh? Qué buen inicio de juego. Es fascinante. Me encanta. Eres una paloma. Me han dado los papeles esta mañana. Ha desaparecido. Tenemos el día libre para ver a un amigo. Vale, adelante. Gracias. Se acabó el camino fácil. Cúrate bien que tienen con una puta cinta americana, ok. ¿Para? Vale. Con el mes que viene, supuestamente más pastillas y mucha munición. Espera, esporas. Sí me he dado cuenta señora. No hace mucho que murió. Será mejor que estés bien atento. Uf uf feo, feo, feo. Dios, cuidado, cuidado. ayuda Se ha roto la máscara. No, no dejes que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Patada, vas a costar una bala. Bueno, de vuelta dejo ahí. Vuelve. No me importa. Vuelve. No. Ah, en el modo, el gran modo escucha. ¿Cómo? Vale. Épico. A este va a ser ya más complicado. Ya están los dos juntitos. Y la juego. Mierda. ¿Dónde? tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y ¿O no? Ahora sí tú, tú, y Y al suelo? ¿O no? Ahora sí. tú, tú, Cae. tú, tú, tú, no tú, tú, no, no Upam. Uh, oh Dios mío. Mierda. Se ha caído el tablón. Vale, tiene que ir el hombre a por él. Venga, que sí. Increíble. ¿Lo tocas lo compras? ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Guau, qué ilustrado! ¡Estoy emocionando! ¡Uy, qué bien derechazo! ¡Machácalo! ¡No bueno, te quiero estar! ¡Malik, te siento que eso! No di cuenta de que estabais juntos. ¡Venga! ¡Malik! ¡Ya me fascinaría llamarme Malik! ¡Qué asco de nombre! ¿Quién es? Una antigua molestia. No preguntes. ¡Oh, Dios mío! Ya. Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os larguéis Uh, para afuera Está cubierto Listo Sí voy a matar. Yo te cubro dales duro Empezamos yendo aquí Vale, lo remato, genial Perfecto A tus seis en fin, voy a Vale, tenemos a.. Genial. Los ejecutaron a todos. Joder. Sí, dicen que eso pasa por todos. ¿En serio? No se da cuenta. Que La botella. La botella. Y se si has visto, tío. No, no, no Dicho, no sí. ¿Pudieron darle cuando intento dar? Paso Venga tu casa, flipalo, nene ¡Oh! Señor ¿Qué tal está? Pero Me encanta cuando deja de disparar porque sí Bueno, de pegar, más bien Es lo más hermoso que me pase en la vida Genial No No Hago así Hago ¿Sí? Claro, otro no, no Sí, que hay otro No sé dónde No No No, mucho los vasos han aparecido de la nada me encanta me encanta que nadie se haya dado cuenta yo seguiría probando suerte. Alguien por aquí Mierda Me He mata hecho Como ahora se va para allá Hago así ve, porque bobo Este, ahora lo voy No sé de qué me hables No sé de qué me hables No sé de qué me hablas. No, tú vale. Voy a escapar un momento, vale Quedo aquí, hostia señor Hostia, que me mata, que me mata Qué muerto en serio, tío Genial Bueno, de nuevo No me ves No me estás viendo y lo sabes, no me ves, no me ves No me ves, sin misil ¿Qué? No sé quiere eso Mira, paso, paso, no, la queje. Adiós, atrás, atrás, vamos, se ha metido aquí. Los luciérnagas, la deuda era con ellos. Mira. Busquemos a un Lucierna.